La idea surgió en realidad eh, cuando estaba en la universidad eh, Teníamos que hacer un trabajo para, para el curso de narración audiovisual Y ahí fue que se me ocurrió hacer esto, pues, ¿no? Esta, este piloto Dime, ¿tú sabías si tu madre estaba siendo amenazada? No Ella nunca nos dijo nada para protegernos una vez que se hizo primero para este curso, eh, la idea era que sea un piloto para TV, pero eso implicaba un tema de presupuesto. Nos ayude, nada no, señorita. Por favor, respete mi posición. Mi privacidad. Gracias. Tener una historia que contar, ¿no? Y saber cómo contarla. El, el, al momento que uno escribe un guión, ¿no? Eh, se, to se topa mucho con el tema del presupuesto. Mucho nos limita eh, para saber qué cosa hacer y qué no hacer. ¿no? De hecho, el guión inicial tenía muchas cosas de acción que por tema de presupuesto se tuvieron que sacar, pero se buscaron los recursos como para poder hacer algo diferente. ¿no? Para todo realizador siempre es importante una plataforma donde puedas, digamos, demostrar qué es lo que haces y, y contar una historia, ¿no? En realidad eh, es lo, lo que uno hace, ¿no? Contar algo, contar una historia desde un punto de vista, ¿no?